En Screencastomatic, como ya hemos comentado, existen dos modos de uso. Uno a través del Explorador web, entrando en www.screencastomatic.com, y otro instalando el programa en nuestro ordenador. Nada más acceder a la web oficial de Screencastomatic, podemos pulsar sobre Start Recording, y tras instalar un lanzador nos pide volver a la página oficial, donde ya podríamos darle a grabar. Al hacerlo, se nos abre una nueva ventana donde se nos ofrecen tres modos de grabación. Pantalla, Webcam y ambos. El recuadro de líneas blancas y negras marca la ventana de captura. Todo lo que esté fuera no será capturado. En la ventana de grabación, además, tenemos otros menús. El tiempo máximo, que aunque en la imagen aparezca known, en la versión gratuita son sólo 15 minutos el tamaño en píxeles de la captura en ancho por alto en la versión gratuita nos ofrecen las opciones de grabarlo en HD Ready a 720p y en SD 480p el 480p sería ideal para pequeños vídeos y el formato a 7p pues es un formato de HD de alta definición pero no especialmente grande en la versión de pago además nos ofrecen eh, pues una grabación a la resolución nativa del monitor, es decir, la, la real de la pantalla. En Narration vemos el nivel de audio de la grabación. Las barras que se iluminan no deberían llegar al rojo. Si al hablar se ponen en rojo deberíamos alejarnos un poco del micrófono para que el audio se grabe correctamente. En este apartado podemos seleccionar la entrada de micro en caso de que tengamos más de uno disponible. En Computer Audio podemos activar o desactivar la grabación de los sonidos del ordenador, es decir, lo que sale por nuestros altavoces. Esta opción solo está activa en ordenadores con sistema operativo Windows, desafortunadamente, con lo cual si estamos trabajando en un Mac, por ejemplo, pues no podríamos trabajar con ello. Por último, tenemos las preferencias, donde nos muestra los atajos de teclado. Es interesante mirárselos, ya que nos permiten hacer capturas mucho más dinámicas si los conocemos. Cuando le damos a grabar, el cuadro blanco y negro cambia y se pone rojo. Si estamos en la versión gratuita, solo tendríamos el botón de grabar o pausa. Sin embargo, en la versión de pago disponemos de más opciones y herramientas. En esta versión, que es la de pago, vemos el contador de tiempo de grabación, si el audio de micrófono y el sistema están o no conectados, podríamos conectarlos o desconectarlos, y las herramientas de dibujo. Las herramientas de dibujo cuentan con los siguientes elementos trazado o línea libre, trazado o línea recta, flechas, cajas o recuadros, óvalos y subrayados. además de esto pues tenemos el borrador y un selector de colores donde tenemos una amplia gama de colores respecto al zoom se activa haciendo doble clic y se desactiva haciendo clic más control en windows o clic más el comando el cmd en macintosh en la versión de pago podemos además pausar y volver atrás esto nos sirve para grabar encima lo cual nos ahorra mucho tiempo pues por ejemplo, si te has equivocado ¿no? y quieres corregir un error o insertar una determinada cosa en un momento en tu vídeo. Una vez terminada la grabación, nos devuelve a esta pantalla. La versión gratuita apenas nos deja hacer nada más que recortar el inicio y el final con los manejadores de la línea de tiempo. Por otro lado también, pues podríamos guardar el archivo en nuestro disco duro o subirlo a la web. La versión de pago, que cuesta 15 dólares, es decir, como unos 10 euros, nos ofrece una gran cantidad de posibilidades de edición del vídeo, con insertos, de transiciones, de efectos, cortes, aceleraciones... La verdad es que tiene muchas herramientas para hacer pues lo que sería un, un tutorial. Y además, nos ofrece la posibilidad de subirlo a internet pues, preparado para distintos formatos, ¿no? pues Google Docs, Vimeo, YouTube, etc. Todas estas posibilidades de edición de la versión de pago las veremos en el siguiente capítulo. Y hasta aquí pues, lo que es grabar con screencast